A la madre, a la abuela, al artista, y está ya Roberto. No, un regalo nuestra para todas bebé. las madres. Vamos a darle eh, la bienvenida a nuestra Manuela Josefa Cabrera Tavera, eh, Dios eh. mío. Doña Fefa, qué bueno tenerla, por fin. Eh, eh. Bueno, ya le habíamos hecho entrevista, e incluso estábamos planificando traerla aquí al estudio en vivo. Eh, pero es un placer eh, utilizando esta plataforma tecnológica tenerla con nosotros. Así que eh, buenos días, doña Fefa, ¿cómo está usted? Y gracias por la oportunidad de entrar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, y lo demás, este eh, todo el elenco completo del programa, eh, mi cariño inmenso desde aquí, desde uh -huh. mi oficina en Santiago, para... La provincia de San Francisco de Macorís, una provincia que yo quiero muchísimo. ¿Cómo está, Roberto? No, excelente, excelente. Eh, y de verdad que le agradecemos porque esta ha sido una de las entrevistas más esperadas por nuestros televidentes. Y mire que el viernes pasado teníamos a Mili Quesada, hemos tenido a Yana Tavares, hemos tenido eh, eh, muchísima artista eh, eh, femenina, eh, el Torito, Sergio, todos los artistas. Pero eh, eh, la gente en las redes sociales ha estado eh, fascinada eh, con esta entrevista porque usted tiene muchos seguidores y ha podido conectar con varias generaciones. Sabemos que desde pequeña, y, y, y fue de forma empírica, que usted aprendió a tocar uno de los instrumentos más hermosos y más bonitos, que es el acordeón. Eh, ¿Cómo fue esos inicios, eh, doña Fefa? Bueno... Eh, Siempre, eh, yo siempre digo que yo no sé cómo, eh, como que siempre me preguntan lo mismo. Entonces, pero para mí es un honor contestar que yo acordeón, acordeón toco y canto desde que tengo siete años. O sea, que, que, que, que, que eso eh, eh, viene en la sangre, eso de forma natural. Bueno, eh, como tú dijiste, un instrumento que solo se hizo para, para hombres, pues yo tuve la gallardía de un día coger el acordeón de mi papá y, y realmente yo cogí el acordeón por siete años y toqué y canté. Ya, o sea que usted, que usted no tuvo ninguna escuela, simplemente le veía a su padre y usted un día decidió agarrar el instrumento, como hay muchos que agarran un Juan. vehículo... Y se van eh, eh, a, a dar una vuelta y así van aprendiendo eh, eh, a manejar. Pero, ¿cómo fue esos años eh, cuando eh, sabemos que nuestra cultura es muy machista, muy de hombre y mala música típica? Eh, eh, en esos tiempos, hab habían pocas mujeres exponentes de la música típica y que se subieran a tarima. Además de eso, eh, eh, imagínense usted, actualmente usted da uno, uno, uno, uno, unos bailes eh, sensual Me imagino yo, eh, en, en esos años, mozos de los 15 años y... y, y y 20 años como usted se movía bueno fueron no no no de 15 y de 20 nada todavía pero eh, porque yo soy eh la, la, la vieja fepa desde muy niña y y sí tocaba pero no en la de, de escuela decían eh, la hija de Seito toca acordeón. pero eh, como tú entenderás, una muchacha de campo eh, como te digo, eh, no escuela, no, porque eh, realmente la música típica la típica típica real la música típica es de oído la música típica no se estudia eh, bueno ahora, ahora hay muchas escuelas que enseñan eh, muchachitas y muchachitos pequeños y sí, claro, tienen buenos maestros, pero la real música típica no se estudia. La música típica es de oído. Eh, eh, pero dígame, eh, esos movimientos, que tampoco usted lo estudió, ¿eh? Esos son naturales, porque, eh, por ejemplo, en el video de, de Mayor Clásico, eh, usted da cátedra, ya hay muchas muchachitas de 20 años todavía, ¿eh? Eh, ahí estamos viendo bueno. ese video de, de, de Mallorca. Si usted conectó con una generación que, que quizás pocos artistas de, de, de, de, de, del tiempo que usted tiene en la música, no ha conectado y se han quedado atrás. Y usted da unos movimientos ahí con el respeto, doña Fuefa, que pocas muchachitas lo dan. Bueno, el caso que es, el caso eh, primo, que no, yo diría que la contesta es, no a todo el mundo, Dios le da la misma luz, la misma estrella, la misma cosa. Y eh, bueno, me la puso a mí. Mi público me ha ayudado a llevarla eh, durante mi larga carrera artística. Y realmente eh, yo nací artista. No me hice un artista. Artista que se hace, tiende eh, por lo regular eh, a durar un año, dos años, tres años, diez años, veinte años. Pero no permanecer... En el gusto popular de los grandes y los chiquitos. Eh, eh, eh, no, no, no, es fácil y realmente eh, es algo muy natural. Yo eh, le doy gracias a Dios pues, por haber puesto en mí eh, esa luz de de, de, de de poder gustarle al al al, al público. La gente le gusta todo lo que yo hago y, y, y todo es natural. Aquí no hay nada enseñado por ninguna parte, todo es natural. Pepita, mire, un, un placer y un gusto realmente saludarla. En tantos años de carrera, múltiples premios nacionales e internacionales, reconocimiento, respeto, éxito tras éxito, ¿cuál usted pudiera decir? ¿Qué ha sido su mayor logro, su mayor satisfacción en el aspecto profesional? Bueno, para mí, para mí aquí en mi oficina, cada detalle, cada premio, para mí significa lo mismo. Para mí son todos importantes, pero claro está que cuando ya un artista pues logra que con... con el, el, el, el con el empuje del público de la República Dominicana pues la, la gente eh, ya desesperado porque decían que realmente ya yo me había ganado esto eh, ya me el, soberano. el el ganso soberano. soberano que muchos estuvimos eh, siempre eh, abogando eh, porque usted estaba más que pasada de merecida, de hecho eh, yo tuve el honor yo sé que usted no lo recuerda, pero cuando le enseñé esta foto, ese señor director la tiene en cámara, yo tuve el honor de estar ahí. Yo fui testigo de cuando a usted le entregaron el soberano. Y aparte de eso, fui de los primeros medios. Ahí estoy eh, con eh, su promotor artístico allá en los Estados Unidos. Eh, cuando le entregan el premio, el Vidal, gran soberano. Vidal Celeño, Vidal, Vidal Sí, mi hermano Vidal Señor. Mira, ahí estoy yo con usted. Y yo creo que estoy tan feliz como usted cuando le entregaron ese, ese gran soberano. Hey. Gracias, gracias, gracias Ese soberano gracias. se celebró en, en todo el país y el mundo Porque usted, o sea, méritos y cualidades tiene de sobra Para, para ya haberle entregado el gran soberano de, de los premios que se hacen aquí cada año Que lamentablemente este año eh, Primero, que no fue por el asunto del COVID Sino por el mismo asunto de la cervecería nacional dominicana Con su nueva reestructuración Y ya terminó de, de, de, de fundir eh, eh, los soberanos de este año por el tema de la pandemia y el virus del COVID-19, que es lamentable, ¿no? Porque esta premiación es la que eh, destaca ¿no? a nuestros artistas dominicanos. Bueno, para nosotros, para nosotros los artistas, eh, eh, ha sido muy lamentable, muy doloroso, porque nosotros en República Dominicana no tenemos más nada. Solamente eh, los premios soberanos desde que comenzaron, eh, que eran los Cassandra, después los soberanos, y, y para nosotros, hablo en nombre de todos, es un, una, una, una pena y un dolor muy grande porque nosotros no tenemos otra cosa en República Dominicana que no sean los premios soberanos. Entonces, eh, no, no. No nos sentimos bien realmente, porque es que... Eh, eh, imagínate tú, cuando tú en tu casa eh, tienes eh, eh, una costumbre eh, de tomarte un café como me lo estoy tomando yo en este jarrito Un café jarro como es, pero no pichado. Que no había, no había tomado café hoy. Y que tú de, de, rápidamente pierdas esa esencia... De que ya tú no te estás tomando ese café, ese arrito, eso, eso le hace falta. Aparte de que a mí, a mí como artista, realmente eh, los escenarios, el público, los aplausos, el, el, la gente, el, ok. Si la gente siempre hace eco del nombre de Pepita la Grande, claro, y lo agradezco mucho en el alma. Pero eh, eh, mi cuerpo... Prácticamente, para decirte la verdad, no me siento bien porque es que tanto tiempo sin trabajar, tanto tiempo sin dirigirme al público, sin estar en los escenarios, sin estar sin los aplausos, que esa es totalmente mi vida. Yo, eh, esa, esa es mi sangre, ese es mi corazón, eh, eh, eso es lo que me hace vivir eh, mi público que me ha seguido por tanto tiempo. Y, y de verdad eso me está haciendo mucha falta y yo pienso que también casi a todos los artistas le está haciendo falta el, el que no se celebraran en este año eh, 2020 los premios soberanos. Eso es así, eh, mire, aquí la gente escribiéndome, está Rita desde, Rita López, desde la ciudad de Nueva York que está de fiesta de cumpleaños y también una madre que le mande eh, saludos, eh, nos dice, por las redes sociales. Ay, Rita, felicidades, que Dios te bendiga, <risa> muchas bendiciones y feliz cumpleaños. Eh, eh, doña Fefa, eh, estamos haciendo este programa precisamente para darle un toque de celebración de las madres Lo hemos estado haciendo durante este mes de mayo por el tema de que eh, como eh, este mes y, y este año Ha sido bastante golpeado con el tema del COVID-19 eh, Mucha gente no va a poder celebrar el Día de las Madres eh, tradicionalmente como se hace Pero quiero preguntarle, usted que es una artista de larga data Pero usted es una mujer como cualquier otro, usted tiene hijos Usted tiene su esposo actualmente, pero también tuvo una familia. ¿Cómo usted se hacía desde tan joven, estar en los escenarios, tocando fiestas y también ser madre y ama de casa? Explíqueme bueno, esa fórmula. Primero, eh, no, no, no, no, no tengo esposo. Yo tengo un novio que lo puedo decir públicamente porque él lo, él lo hizo público. Ah, pero usted, usted, usted no se casó los otros días. No, yo no me he casado todavía. Ah, no, ah, fue el cumpleaños suyo. Pues, eh, bueno, en el cumpleaños fue que él me... me le pidió, me, le pidió, me, eh, le pidió, forma, no mío, ahí está la imagen no, eh, cuando, en su le cumpleaños, le que le agradezco que usted me invitara, eh, y Domínguez produce, un saludo para él, eh, me invitó también, pero no pude asistir, eh, y ahí fue la sorpresa que su novio le declaró y le dijo que quería casarse ya con usted formalmente cuando ahí porque me dio el anillo ahí porque me dio el anillo y me pidió matrimonio no me he casado todavía lo de madre yo sí cuando yo todo el tiempo he sido la vieja fefa como te dije antes yo creo que se fue la conexión creo yo no no estamos en línea la estamos escuchando tú me estás escuchando porque yo no Sí, la, la estoy escuchando y la estamos viendo. Está muy bien la conexión. Ah, bueno. Ah, ok, ok. okay. Sí. Ya, eh, ya domingo arregló. este. Eh, sí, yo tuve mis hijos muy jóvenes. Sí. Adiós la gracia. Yo crié mis seis hijos. Eh, yo tengo... Ahora me quedan cinco porque... También todo el mundo sabe que papá Dios me llevó a mi primera hija. Sí. Y me quedan cinco. La Rafaelito, Raulito, Julio César, Areli e Ibelice. Y eh, tuve mis hijos joven, crié mis hijos. Y cuando ya cuando ya me pusieron el nombre, que creo que tenía como... Eh, tenía que tener como 21 años, algo así y eh, pero ya tenía mi primera hija, la que se me murió y no tenía grupo ni nada, nada más decían la ISITO, la vieja fue tu que yo que tuve la gente decía cosas, pero eh, un día me decidí y dije bueno, si Dios me ha mandado un talento y aunque yo no soy una persona universitaria ni, ni soy estudiada, pero un poquito inteligente. Eh, ¿Por qué yo no aprovechar esto? Cuando yo veía que la gente me miraba mucho, eh, me, me, yo decía, ¿por qué la gente me mira tanto esto? Pero ya entendía que era porque yo tocaba acordeón, un muchacha de campo, inocente, totalmente de todo. Una gente de campo, inocente, totalmente. Y delgadita, tú eras Entonces, delgadita. Me decidí y e hice un grupo con unos muchachos de monción y, y, y cuando yo salí al aire, eh, aquello no te lo puedo explicar porque fue algo, bueno, para el mundo fue algo demasiado grande porque una mujer tocando callón y óyeme, déjame decirte, un momento ahí aparte, no te voy a decir que ahora porque eh, como deben de entender todos, no es igual 40, 45, 50 años atrás y ahora, pero bueno, yo te voy a decir una cosa: yo cantaba, yo cantaba bueno. La gente <risa> no, no, usted canta bueno todavía. Usted canta bueno, la, gente, la fiesta la de ustedes se, se goza la todavía. La gente lo que le gusta es que el la boca en ese micrófono. Se lo agradezco mucho. Y sí, crié a mis hijos eh, muy joven, eh, luego mis hijos fueron creciendo, algunos. Se quisieron equipar los Estados Unidos, que a propósito de ellos, todo vive en Estados Unidos, y mis nietos también, y mi bisnieto, para que no coman, bueno, yo soy una mujer que tengo, yo eres mi bisnieto, mi amor, pero una cosa. <risa> no, yo mira... Eh, eh, eh, usted ha sido privilegiada hija de Dios, doña Fefa, déjeme decirle estoy feliz, feliz de la vida porque yo me siento una mujer totalmente bien, sin ningún problema yo soy una mujer que me siento totalmente, yo soy una mujer que, que me mantengo muy joven porque yo no sé por qué que las mujeres se les coge por decir que están viejas ¿Qué es eso <risa> Doña, doña mira, mira Roberto, por aquí me mandan un mensaje Nalda, Nalda Guzmán Diciéndole que el look de su cabello le queda súper bonito Usted ah, se está es adaptándose bueno. a los tiempos Muchas, Muchísimas gracias Cuando primo, como me hablaste de, de las madres Me parece que el día de las madres Es todos los días sí. Pero sí, tenemos un, un día muy especial Aquí en República Dominicana, que es el, el último domingo de mayo. Es lamentable que no se va a poder hacer celebración porque eh, esta pandemia que anda, pues, ha parado por totalmente el mundo. Eh, estamos sin trabajar, estamos todos en casita. Eh, eh, realmente se nos fue un ícono, una gloria de este país que fue... Faltó el almorado del cemento en agua, el que no hemos podido ni siquiera darle cristiano esa postura a la ceniza, porque no la hemos podido traer a los Estados Unidos. Y del que, aunque pasen los años, el dolor siempre va a estar, porque eh, realmente yo creo que sí, el país sabe a quién perdimos. Entonces, eh, eh, ¿cómo te digo? Hay, hay mucha, muchos dolores juntos el Día de las Madres eh, hay muchas madres que no lo van a poder pasar con sus hijos eh, en el caso mío, porque no pueden venir y aunque no acostumbran a venir todos los años, pero por lo menos que sea uno o dos vienen, o yo voy a los Estados Unidos pero nada, aquí estamos con eh, la gracia de Papa Dios que nos proteja y nos ilumine el camino y que volvamos abrazarlo. Amén, amén. Sí, sí. Eh, eh, Doña Fefa, pero ese nombre de, de la vieja Fefa, siendo usted una muchachita joven, que, que, que, que usted se ve todavía que en esos años eh, paraba, paraba el tráfico. ¿a que Usted lo para también. Usted tiene muchos muchos admiradores. Eh, eh, yo sé que tiene muchos admiradores. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene la vieja Fefa? Bueno, desde muy niña que ni soñaba ser señorita. Ni soñaba ser señorita. Tatico Enríquez. Ido a destiempo. Eh, la gloria del perengue. Que no pudimos disfrutar del arte. Y, y, y el, el, el, el, el, el, el artistaje que yo me tenía. Yo era un gran artista. Y me puso desde muy niña. Me puso la vieja. Fefa. Cuando ahí le dijeron en Nagua que había una muchachita que tocaba acordeón en, en, en San José, en San Diego Rodríguez. Entonces, yo ah, no, para pues, que ya a conocer la viejeta, la vieja fuepa, la vieja fuepa, y Tatico me puso la vieja fuepa desde niña, y aquí estamos. O sea que, que, que yo creo que ese mote la, la ha mantenido a usted eh, con un espíritu, como usted dice, eh, siempre joven, porque usted, como decía, eh, ahorita antes de la entrevista, usted se ha adaptado a los tiempos, por ejemplo, eh, yo veo que usted está muy activa con sus redes sociales. Usted se conecta. Los otros días estaba conectada en un live con Don Miguelo. O sea, usted, usted es una cosa tremenda. Pero una cosa. <risa> <risa> <risa> bueno, sí, estoy, estoy siempre Yo soy una persona eh, que tengo un estilo eh, propio, un estilo de, de, de, de vestirme, un estilo eh, de, de hablar, yo, yo. Eh, tengo mi forma y eh, nadie me la puede quitar y me la puedo quitar ya porque imagínate tú que yo venga ahora hablando fino y, eh, y... <risa> sí, <risa> imposible, imposible no. Mira Roberto, la gente, la gente, está muy activa con esta entrevista. Me siguen preguntando y obviamente voy a servir de canal. Aquí la gente dice ¿Qué usted come para verse tan bien, para mantener esa energía? ¿Usted tiene algún tipo de restricción o, o qué? Cuéntenos. <risa> bueno, no, si supiera que no, yo, yo, yo como de todo. Eh, lo que no como mucho y energía eh, me la da mi público papá Dios eh, y como te digo una mujer muy positiva tengo mucha fe creo mucho en Dios, soy católica eh, y realmente soy una mujer que todo lo hago con amor, las cosas que se hace con amor queda bien, porque yo si yo le digo a la muchacha yo hoy quiero cocinar me meto a la cocina y yo a la comida, oye, definitivamente tiene que quedar buena porque yo la hago con amor y lo que se hace con amor, yo soy una mujer que toda la vida vivo enamorada, hasta de mi cama cuando la arreglo para dormir hasta de la pijama que me pongo yo, yo soy una mujer que vivo enamorada y muy positiva y, y, y, eh, y siempre estoy a la vanguardia yo tengo una forma de vestir muy, totalmente diferente. Eh, eh, eh, Doña posible. Fuerza, a propósito, sí. me gustaría que, que, que esa forma de vestir suya, ¿es usted misma alguien la asesora? ¿Esa ropa usted la manda a hacer? Porque eh, es algo eh, que ya nos hemos acostumbrado. Eh, incluso sabemos que usted es una persona que, que usa ese tipo de ropa siempre y, y más en sus, sus presentaciones. Eh, de, ¿De dónde sale? Eh, ¿quién, ¿Quién la asesora o es usted misma? Bueno, eh, mi forma... Ya la gente, el día que ya me sin una bota, es más que yo no voy sin bota a la fiesta, porque ya la gente dice, yo no algún día me intenté y me la quité, y fui con unos zapatos me dijeron, dime, y la bota, ¿qué pasó? <risa> Oye, tú, me lo tuve que quitar, y entonces la forma de vestir, mis diseñadores, eh, aprovecho para darle un fuerte saludo a mi diseñador preferido, que es el Lionel Lidio. Y aquí en Santiago tengo a, a, a Rafael Rivero, en Estados Unidos tengo a Carmen, entonces eh, ellos me, me, me diseñan. Yo, es muy difícil que una ropa que yo tenga puesta en una en un escenario, alguien la tenga, porque la ropa mía de yo trabajar y todas las soy de diseñadores. Sí, eh, mira doña Fefa, la gente, eh, es lo que le digo, dice, en este caso es mi suegra Marisa Vargas, eh, ¿Qué es lo que usted hace para mantenerse tan enérgica y con el autoestima tan alto? ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Enamorada! <risa> bueno, ahí está, eh, Marisa Vargas, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer, tan enamorada es de la vida. Doña Fefa, ya para finalizar esta entrevista que para mí es eh, muy significativa, eh, eh, estamos planificando traerla al estudio, pero eh, con esta situación ahora vamos a tener que esperar, pero... ¿Qué le falta a doña Josefa en la vida? Porque usted tiene nieto, bisnieto, tiene ya ese trofeo de soberana, tiene República Dominicana entera a sus pies, reconocida a nivel mundial. ¿Qué le falta a doña Fefa? Sí, me falta. Eh, bueno, ahora están haciendo. Tú sabes que yo soy. Yo tengo muchas cosas lo que pasa es que la gente uno no puede coger gente pues gente a decirle las cosas yo soy arreglista yo soy compositora yo soy actriz de película, he hecho nueve películas sí eh, ahora están haciendo el señor Antonio Rubio que es el productor está están haciendo la película de mi vida que ya pronto vamos a estar en los cines viendo ahí a la vieja cueva la película de mi vida. Señores. Y sí, a mí me falta, ¿sabe qué? Ah, que no sí. quiero que papá Dios me quite, me lleve de aquí de esta vida para la otra. Porque mi deseo, mi deseo en la vida es hacer una novela que hasta el nombre se lo tengo. Ajá. Oye, pero eso es importante. Hay que, hay que meter mano porque. Eh, ya tenemos mucho, mucha, mucha historia eh, sobre su vida y, y, y yo sé que va a ser un éxito Y mucha gente, y me incluyo Vamos a ir a la gran a, a, a la gran pantalla del cine Porque eh, usted es una persona que inspira Y se lo digo porque conozco mucha gente Que cada vez que, bueno, eh, cuando eh, lanzamos la promoción Mucha gente me escribió que la admira Que usted la inspira Que usted es una mujer que debería Yo, o sea, yo de fresco Porque no debería de escribir un libro de inspiración para muchas mujeres que se identifican con usted y que quisieran llegar a su edad con ese amor, energía y tan positiva. Bueno, hicieron un libro, hicieron un libro, pero yo paré la venta porque el libro está mal. Eh, el nombre de mi padre está mal, el nombre mío está mal, la biografía está súper mal. Entonces yo no quise que la gente... Eh, tuviera un, un, un, un algo que no es, es como, es como cuando hablan de, de, la de la verdad, hay gente que habla cosas y además eh, lo, la, lo, los memes que me hacen, yo me los gozo muchísimo, me encantan, me gustan y, y yo me, yo, me, yo me, a mí eso me fascina, me encanta que me hagan meme pero hay, hay cosas, que la gente eh, eh, cree. no porque yo tengo 50 años y desde que nací estoy oyendo la vieja fepa. que yo tengo 60 años y desde que nací todo, pero yo soy la vieja desde niña niña, niña. O sea, que no por sé su edad sino porque sí, eh, se lo pusieron desde joven es exacto entonces realmente sí eh, quiero y creo que el escritor volviendo a, a lo de la, la novela no a tener que pasar mucho trabajo, porque yo tengo eh, muchas cosas de, de, la, de la novela eh, y, y yo pienso, no, no se me ha acercado nadie todavía a hablarme de eso para sí, eh, yo quiero hacer una novela. No, presidente, Usted va a ver que después de la entrevista, mucha gente se le va a acercar eh, eh, empresarios para hacer esa novela. Eh, eh, Doña Fefa, tenemos que despedir y Quiero despedir dándole la gracias, nombre de todos nosotros por usted dando la oportunidad de conectarnos y poder comenzar con usted. Un día tan especial, aunque ya el, el próximo domingo, de este domingo en 8, el Día de la Madre, pero desde ya lo vamos celebrando y quiero que le, le, le dé un mensaje. Y si usted quiere, sale un cortecito de cualquier canción que usted quiera, usted sabe. Si usted Ay, tiene sí. el ánimo, ¿eh? ¿Sabes que los músicos típicos no cantamos no, como, no, no como un cantante solita que puede coger una guitarra y cantar? El músico típico tiene que tener un fondo de, de, de, de música para poder cantar. Pero sí, eh, desde ya, eh, mucha felicidad a todas las madres. El que la tenga, que la cuiden, porque eh, es muy duro y es muy grande perder a una madre. Yo creo que lo he perdido. Ya yo he pasado por todos los dolores. Pedí a mi papá, pedí a mi mamá, pedí a mi hija. Y son muy luchadora. Eh, he trabajado mucho, he sido una mujer muy enferma, yo soy sobreviviente de cáncer y, y, y aquí estamos para adelante. Así que, mujeres, para adelante y la clave para no verse vieja, verse bella, así como yo quiero <risa> nunca decir que está vieja, nunca diga que está vieja. Felicidades a todas las madres y les mando un fuerte beso a todos y gracias a ti por, a través de, de, de, de este enlace, desde de mi casa, desde mi oficina, para San Francisco de Macorís un cariño inmenso para toda mi gente de San Francisco de Macorís lo quiero mucho, Dios lo bendiga y, y que pase una felicidad, bendiciones. Gracias, gracias, Fefa, y saludo a, a Domínguez Produccio, que nos facilitó esta conexión con, con esta a, gloria de, de, de aquí nosotros. Está, está aquí está usted. Sí, ese es mi hermano de hace muchos años, la vieja guardia. Señores, creo que para ustedes ha sido un banquete tener... Esta gloria del arte típico popular de la República Dominicana con nosotros. Yo espero que la hayan disfrutado a todas esas madres que nos están viendo y que entiendan el mensaje que ella dio. O sea, miren, sobreviviente de cáncer, lamentablemente ha perdido una hija, sus padres y todo. Y miren el espíritu que tiene Doña Fefa para, para todos sus seguidores y para, para ella que te misma. Parte, ¿eh? Que vayan otra vez que delante de la gente. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, o tú me respetas, o te saco un pie, o tú me respetas, o te saco un pie. <risa> bueno, señora, vamos a una pausa, luego de la pausa seguimos ya en la parte final de este programa, el toque del mediodía. Gracias, mi doña Fefa, ¿eh? <risa> Gracias. Qué bien.